John Jin fue una bebé de tan solo 16 meses de edad que falleció tras sufrir maltrato por parte de sus padres adoptivos. La pequeña John Jin fue adoptada a los 7 meses y a partir de entonces recibió abusos por quienes la adoptaron. Desafortunadamente el pasado 13 de octubre del 2020 la menor falleció. Esto ocurrió después de ingresar al hospital por un supuesto accidente. ...que le había causado una ruptura de páncreas. En el informe médico que se realizó tras el deceso de la menor, el daño no correspondía al de un accidente. Se indicó que la pequeña presentaba hematomas y había sufrido traumatismos fuertes... ...lo cual no concordaba con la declaración de la madre adoptiva de John Jin. El experto dijo, el estómago estaba lleno de sangre y el páncreas fue amputado por completo... Además, se encontró que Jong Jin tenía fracturas en ambos brazos, clavículas y piernas. También compartieron que una autopsia reveló que la causa de la muerte de la pequeña Jong Jin fue daños en el abdomen por una fuerza externa. Agregando a todo esto, se cuenta con un registro de que previamente ya se habían realizado tres denuncias por sospecha de maltrato hacia la menor, sin embargo nunca procedieron por falta de pruebas. La primera luz roja se dio en mayo, por maestros de la guardería a la que asistía, apenas tres meses después de haber sido adoptada. La policía cerró el caso citando pruebas insuficientes. Un mes después llegó el segundo informe de un conocido de los padres adoptivos de la niña, quien encontró a la niña pequeña sola en un automóvil. Una vez más la policía llegó a la misma conclusión. El tercero y el último fue informado el 23 de septiembre por un pediatra local, quien encontró signos sospechosos de abuso y desnutrición en la niña. Una vez más, la policía no intervino para salvarla. El día antes de la muerte de Jin se reveló el CCTV de la guardería. El CCTV es el circuito cerrado de televisión que es una tecnología de videovigilancia, que es diseñada para supervisar una diversidad de ambientes y actividades. Como resultado de la confirmación, Jongjin mostró síntomas anormales a partir de este momento. La maestra de la guardería miró alrededor de su cuerpo porque Jongjin estaba en muy malas condiciones. La maestra enrolló la ropa del niño y se sorprendió al ver el vientre convexo. La pequeña Yeon Jin no lloraba y se dejó caer sin fuerzas en los brazos de la maestra. La maestra trató de alimentarla pero la pequeña se negó. Después de un rato bebió un poco de leche. La madre de Yeon Jin pasó un rato después por la guardería, pero esta no se veía nada interesada en la pequeña. Los médicos que se reunieron con el programa Quiero Saber Eso de SBS dijeron que Yeon Jin se encontraba en un estado muy grave. Un médico dijo, el intestino explota y el aire del intestino se escapa. El aire se escapa y ese es el mejor dolor entre los dolores. Es un gran dolor, pero ¿por qué el niño no habla? Es un dolor que ni siquiera los adultos pueden soportar. Pero ¿por qué la pequeña Yonji no lloraba? Otro médico explicó que médicamente se llama estado emocional. Cuando la privación emocional es severa, cuando estás realmente en un estado emocional, muestras este tipo de comportamiento. Con la evidencia médica, tras el fallecimiento de la bebé, así como las denuncias previas, comenzó la investigación. Fue así que los padres adoptivos de la menor finalmente fueron entregados a la fiscalía, desde noviembre del año pasado. Cuando la investigación confirmó que la madre Yang había abusado brutalmente de Jung Jin de 16 meses, los coreanos se enfurecieron con la noticia, especialmente porque esta familia incluso había aparecido en un programa de televisión juntos, fingiendo ser una familia sana y amorosa. Quería mostrarle al mundo que no solo las celebridades, sino también las personas como nosotras puedan elegir adoptar, la adopción no es algo de lo que avergonzarse, sino algo que hay que celebrar, declaró el padre adoptivo Ann en el programa de televisión. En la imagen podemos observar algunas comparaciones lado a lado de las imágenes anteriores y posteriores a la adopción de Jonjin que circularon en línea. Las imágenes capturaron la condición de Jonjin que parecía haber cambiado drásticamente, desde antes de ser adoptada a solo un par de meses después de la adopción. Eventualmente, cada una de las peticiones contra los padres adoptivos obtuvo más de 200.000 firmas, haciéndose eco de la conmoción y la ira de la nación por el caso. Luego, el 2 de enero de 2021, un episodio de Or Question reveló la verdad más espantosa, detrás del nivel de abuso real que John Jin debió haber soportado en sus últimos 10 meses después de la adopción. En primer lugar, el episodio informó que la causa de la muerte que se alegó como daños en el abdomen por una fuerza externa fue específicamente una ruptura de páncreas. Un profesional médico que aparece en el episodio explicó una ruptura de páncreas es sin lugar a dudas un 3 en el AIS o la escala abreviada de lesiones que ésta clasifica la gravedad de las posibles lesiones. El episodio continuó. Es necesario que haya una fuerza de 3.800 a 4.200 N, para que un niño de 3 años reciba un daño de 3 niveles de gravedad en el abdomen. Luego para averiguar exactamente cuánto comportamiento abusivo alcanza los 3.800 a 4.200 N en vigor. El episodio llevó a cabo una serie de experimentos con un maniquí de bebé y un personal femenino que es similar en altura y peso a la madre adoptiva Yang. Inicialmente la mujer intentó dejar caer el maniquí desde su altura, como Jung lo había descrito a la policía cuando le preguntaron sobre los moretones y fracturas de John Jin. Esto infligió una fuerza de 720 a 1433 newton, que está muy por debajo del rango estimado. El experimento continuó con la ayuda de algunos atletas profesionales, un jugador de taekwondo logró alcanzar los 2713 newton de fuerza al patear a un maniquí en el abdomen. Otro boxeador alcanzó los 4387 newton al lanzar una fuerza golpe a un maniquí apoyado contra la pared. Un profesor de ingeniería que supervisa el experimento agregó. Los números son visiblemente más altos cuando el maniquí está contra una pared y está absorbiendo el 100% de la fuerza externa, insinuando cómo Jan Jin pudo haber estado posicionado durante el abuso. Con base a esos hallazgos, el personal femenino intentó una serie de otras posibles acciones abusivas. Alcanzó 1778 al pisar el maniquí tirado en el suelo y 1927 cuando se paró encima del maniquí. Pero solo cuando saltó del sofá y se abalanzó sobre el maniquí alcanzó un número dentro del rango previsto. La fuerza se midió en 3.869 newton. An answer Question aclararon que se desconoce si Yang la madre realmente atacó a Zhang Jin de la misma manera que lo había intentado el personal femenino o si la fuerza se ejerció a través de un método diferente. Sin embargo, el episodio concluyó que la declaración original de Yang, la madre adoptiva, sobre dejar caer a Yang Jin es obviamente poco probable que sea cierta y que debe haber ocurrido una cantidad significativa de abuso físico hacia si el menor, como para que el páncreas de la pequeña Yang Jin se rompiera. Como pudimos observar en el experimento, sería como cuando un adulto salta de un sofá y aterriza sobre el abdomen de un bebé. Después de la emisión del episodio, los coreanos lo han citado como el episodio más traumatizante de la serie completa. La madre adoptiva Yang fue juzgada por cargos de asesinato y abuso infantil en el tribunal del distrito sur de Seúl. Ella admitió algunos casos de abuso, pero negó que tuviera la intención de causar la muerte de la víctima. El padre adoptivo solo enfrenta cargos de negligencia. Hasta ahora se dice que los agentes de policía de Yangcheon, que no profundizaron en el caso de Jongjin durante los primeros informes iniciales, se han enfrentado a las consecuencias. 271 días de sufrimiento y tortura en manos de estos crueles padres, quienes además de torturarla, la policía localizó 800 clips de videos donde los padres adoptivos de Jongjin abusaban de ella física y mentalmente. Todos estos videos filmados por yang la madre adoptiva. Fue la revelación de este caso que conmocionó a la sociedad surcoreana, por lo que tras la difusión comenzó la campaña con el uso del hashtag 200 Youngjin. Dicho movimiento fue impulsado por la Asociación Coreana para la Prevención del Abuso Infantil, así como por el equipo de producción del programa que expuso el caso. Quiero saber eso de SBS. Inicialmente, el pueblo coreano se unió usando los hashtags mencionados en sus redes sociales. Asimismo, exigieron justicia por el deceso de la menor, y presentaron una petición a la corte solicitando un castigo severo a los padres adoptivos de la pequeña Jeong-jin. Posteriormente, algunas figuras públicas se unieron al movimiento. Un ejemplo de esto es Jimin, miembro del grupo de K-Pop BTS. La publicación del cantante que hizo por medio de Weverse evidentemente no pasó desapercibida y el fandom del grupo ARMY también se unió a la campaña. El caso de abuso infantil de Jongjin lamentablemente se suma hoy a las estadísticas, un caso que no solo conmocionó al pueblo surcoreano, sino en varios países alrededor del mundo. La esperanza que queda es que el movimiento Lo Siento Jongjin traiga justicia al deceso de la menor y que cause impacto para que situaciones como esta no se vuelvan a repetir. Que Jong Jin descanse en paz y se haga justicia.